En la antigua Roma, los fenómenos sobrenaturales eran llamados prodigios y eran registrados en épocas tempestuosas, ya que se creía que auguraban tiempos difíciles, pues alteraban el orden divino. En la guerra, la muerte prematura de los guerreros los condenaba a vagar por el campo de batalla. En estos, algunos vieron u oyeron luchas de espectros. Esto implicaba que los muertos habían invadido el mundo de los vivos y no podía más que esperarse una tragedia.